Les invito a participar del espacio Hablemos de Psicología, un espacio que hemos creado para ti. En este compartiremos todas las semanas un video en el cual analizaremos algunos tópicos referentes a la psicología y el comportamiento humano. Este espacio no es exclusivo para psicólogos, es para todo ser humano, todos aquellos interesados en su crecimiento personal y su crecimiento profesional. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente suscríbete a nuestro canal Aprendizaje y Cambio, activa las notificaciones y desde esta misma semana comienza a beneficiarte.